Sí, buenos días, hermanos, tengan todos ustedes, hermanas y hermanos, ¿cómo están? Bien. Bien, qué bueno, de verdad me da muchísimo gusto poder nuevamente verles y saludarles y y, saludo, y por supuesto estar gozoso porque ustedes también pues se van a, van a edificarse, van a, ven, vienen a adorar, no vienen a la iglesia solamente por tener una presencia física, sino realmente porque vienen a adorar. ¿Cuántos vienen a adorar al Señor? ¿Verdad que sí? Antes que nada quiero que… Sigue rebotando la voz eh, un poquito. Eh, que Les pido a todas las que son mamás, bueno, a todas las mujeres, por favor, pónganse de pie, pónganse de pie. Y dije a todas las mujeres… No importa que estén jovencitas, no importa que no sean mamás, no, sea, no importa que no estén casadas, pues realmente quedamos muy poquitos sentados, ¿no?, Este, pues prácticamente nomás los varones, si, si, si se dan cuenta. Pues, eh, hermanas, estamos adelantándonos un poquito al festejo tradicional, ahora sí que, perdón, pero tradicional del 10 de mayo, que festejan nuestros calendarios. Pues Todavía faltan dos días, pero de todas maneras nosotros queremos festejarles a ustedes. Hay un regalito ahí que seguramente algunos ya, algunas ya tomaron. Entonces, qué bueno. Solamente es un detalle, ¿eh? no, es de, de, no tiene valor alguno, pero es un detalle. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si todos los que están sentados les dan un aplauso fuerte a todas las mamás? Y ahora pues también me dispongo a mencionar a nuestra hermana Martita, Martita, ustedes saben quién es, eh, la esposa de nuestro pastor Alfredo Chavero, que está en una en fase casi terminal, tiene ya muy poco tiempo de vida. Entonces, así como están ustedes así de pie, así quédense, vamos a orar todos también los que están sentados, vamos a orar, por ella y por todas las mamás que están aquí y por todas las mujeres que se encuentran en este lugar. ¿De acuerdo? Inclinen su rostro, por favor. Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, que te mereces todo. Todo eres para nosotros, nada puede salir de una manera distinta a tu voluntad, Señor. Todas las cosas están controladas por tu soberanía, Señor, y yo te alabo y te bendigo y aquí este momento tan emotivo en el cual también festejamos a estas mujeres, a estas mamás, también a las mujeres en general, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por ellas, porque sin duda, por supuesto, tienen cualidades maravillosas. Y, por supuesto, distintas al varón, Señor. Pero en esta ocasión te pedimos que las bendigas, las fortalezcas, las consueles y realmente, Señor, eh, si, le sigas dando edificación a sus vidas espirituales para que sigan creciendo y puedan ser, por qué no decirlo, útiles para la obra del Señor, para tu obra, Padre Celestial. Y en especial te pedimos por nuestra hermana Martita que tú sabes en las condiciones que está. Te pedimos mucha paz en su corazón, te pedimos mucha paz y consuelo al corazón de nuestro querido Alfredo Chavero, Señor, que eh, pues ha enfrentado esta situación desde hace algunos años ya. Pero te pedimos fuerza, fortaleza para él y, y para todos los de su familia, todos sus hijos, Padre, los que, que, los que no son salvos, Señor, alcánzalos, Padre Celestial para que realmente vean que lo que suceda con su mamá, pues sea motivo suficiente para acercarse a ti y entregarse a ti, Señor. Bendícela, Señor, guárdala, dale paz y tranquilidad a nuestra hermana Martita y a todas las hermanas que están presentes. Te pedimos las bendigas con todo nuestro corazón y que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones porque todo te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alfredo, Alfredo Sánchez que nos tenga la lectura bíblica de esta mañana. Mis hermanos, buenos días. Les voy a, por, a pedir, por favor, bueno, van a pasar la, la lectura aquí en la pantalla, la lectura que vamos a llevar a, a cabo el día de hoy. Me acompañan con su vista, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 16. Dice así la palabra de Dios.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 y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, vamos a él. Dijo entonces Tomás, maya, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Mis hermanos, ahora vamos a pasar a alabar a nuestro Señor. Pues de la misma manera que esto estaba sucediendo en aquel entonces, todas ustedes, todas las mujeres que están aquí, háblenle a alguien de Jesucristo, háblenle, ganen a un alma para Cristo. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, y vamos a cantar esta este canto precisamente, que así se llama, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Es algo tan maravilloso como el Señor nos vino a, a salvar que no lo comprendemos por eso le amamos que mirar atrás, viendo hacia adelante ¿no? como Pablo lo hacía, puesto los ojos en Jesucristo el autor y consumador de la fe de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo ¿no es cierto? por eso vamos a cantar este que se llama que mi vida entera esté por la eternidad es suya, amén, ¿verdad? Tomen asiento mis hermanos, por favor. Bueno, a este lo hacemos a un lado. Bueno, este un poquito más alto, ¿no? No yo sino el sonido, por favor. Yo ya no tengo remedio, ¿verdad? Ya, ya ahí me quedé. Nos quedamos, ¿verdad, tío? Bueno, tenemos la, la visita de un tío mío cercanísimo, Carlos Castellón, aquí presente. Es, es hermano hermano de mi mamá hermano de mi mamá y por supuesto a mi tía María Elena Castillón su esposa y le damos un aplauso sí. ah, ya sabía, ya sabía ya sabía, ya lo conozco, ya lo conozco, desde niño lo conozco. <risas> desde niño lo conozco, así que te vas a aguantar lo que hable, ¿eh, tío? Así que... <risas> no, no, este, realmente tenemos hoy un mensaje que, pues, es un mensaje para todas las mujeres. En general, como les dije, esto es algo que debemos hacer siempre, y, pero no solamente para las mujeres, sino para todos los varones también, porque aquí hay principios que vamos a ver mucho, muy importantes que nos conciernen a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Así que después de estar pensando, incluso de veras, déjenme decirles de qué, qué puedo predicar el, el 8 de mayo, qué podré, qué podré predicar, ¿Ocho?, verdad? Pues pierde uno el sentido de ¿no? ¿Cuál sería el mensaje más adecuado para las madres? Yo me pensé, realmente descubrí que tenemos mucho material y a la vez no tenemos nada ¿eh? Hay mucho de qué hablar pero a la vez no Es decir, hay muchas mujeres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que son un verdadero ejemplo, un ejemplo de virtud, perdón, ¿eh? que pueden ustedes aprender mucho de su vida, de su forma de existir, de su forma de conducirse, de su forma de hablar, pero desgraciadamente a la vez, a la vez he querido este, buscar algo que se adapte fácilmente a nuestra cultura, a nuestra forma de vida, a nuestra forma de ser, y realmente es difícil, este, cómo vivían en aquella cultura eh, del Nuevo Testamento las mujeres, cómo estaban viviendo. y eh, Puede que tú no seas mamá, puede que aún todavía no llegue ese momento, pero mi deseo es que hoy sea diferente a lo que normalmente estamos hablando acerca de una mamá específica del Antiguo Testamento, hay muchas, ¿no? ¿Se acuerdan de la madre Samuel? Digo, hay muchas mujeres, María misma, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de Marta y María. Marta y María. Solo encontré estas dos personas que pueden darnos bastante luz de lo que ahora vivimos. Es decir, hay dos mujeres, estas dos mujeres que son un claro ejemplo de lo que la mujer cristiana debe ser el día de hoy. Aquí están dos mujeres que vamos a estudiar para mostrarles su personalidad, su carácter de cada una y enseñarles lo que son, lo que hacen y lo que deben hacer y lo que no deben hacer, ¿no? También, ¿por qué no, ¿por qué no decirlo? ¿No? Y bueno, ya me refiero a Marta y María, ya se los dije, pero al observar la identidad de cada una, sinceramente veremos aspectos interesantes que puedan ser muy fructíferos para tu vida que puedan ser muy útiles la, las enseñanzas de cada una de ellas. Podrían ustedes tomar, y nosotros también, varios ejemplos importantes que están en su palabra, que podríamos tomarlos para nos, nuestra vida diaria. Entonces, una mirada retrospectiva para analizarse y corregirse realmente, igual que con cada uno de nosotros. Ellas tenían temperamentos contrastados. Vamos a... Analizarlas un poquito Marta era una servidora natural y, Pero María era una adoradora natural Y estoy seguro que ustedes este, Que estas dos mujeres Podemos ver muchos principios Que determinan su personalidad Muchos aspectos entre ellas Que pudieran ser mejores De los que tienen, tenía su hermana Por ejemplo puede ser incluso que pudiera haber algún tipo de rivalidad, puede haber incluso que pudiera haber un tipo de competencia, pero a la vez la forma natural en la que se conducían y pudiera ser no solo que te identifiques con una de ellas, sino que aprendas de ellas, como les he estado diciendo. Actualmente la mujer, la mujer aprende de la sociedad que le rodea, ¿no es verdad?, Actualmente la mujer aprende de todo, la influencia de todos los demás Adquiere su forma de ser a través de todo lo que los demás hacen De lo que los demás dicen A través de los años me doy cuenta que entre las mujeres hay mucho más No estoy queriendo ofender a nadie Pero a veces me doy cuenta que entre las mujeres hay mucho más problemas que entre los hombres Les voy a decir por qué Muchas de ustedes tienen un tipo de franqueza, por ejemplo, innata, así que pudiera no ser muy bien vista por los demás. Otras son demasiado sensitivas, que en algunos casos pudieran ofenderse con cualquier cosa ¿no? o cualquier comentario. Otras son muy fuertes, que con nada se derrumban, ¿no? su carácter fue formado con dureza y no se derrumban con cualquier cosa. Hay carácter para todo, la verdad, unas son cariñosas y tolerantes, otras son secas y retraídas, unas hablan mucho, otras hablan poco, otras no hablan nada, unas son dominantes, otras más dom son dominadas, otras ni, ni una cosa ni otra, unas aún tienen un, un, su presente así, su, su pasado muy presente, ¿no?, son nostálgicas, otras eh, ni se acuerdan. Lo novedoso los atrae, son entusiastas, emprendedoras, otras son apagadas y conformistas. Hay de todo, ¿no? Como decimos, como en botica, ¿no? Por lo tanto, esto es solo para compararlas con estas dos mujeres que eran hermanas de Lázaro, aquel que resucitó que Cristo resucitó. Estas dos mujeres tenían algunos contrastes de carácter, como les digo, y personalidad, pero no identificadas como enemigas, eso sí, que quede eso bien claro. Y por cierto, las dos eran amigas de Jesús, las dos estaban concentradas en Jesús. Es posible que los tres hermanos, Lázaro, Marta y María, vivieran juntos, es posible y que colaboraran en el ministerio de Jesús de tal manera que pudieran haberlos pedado en alguna ocasión o con regularidad una de las características que vemos era que ellas amaban a Jesús eso sí lo podemos notar ¿no? pero también dice en Juan 11.5 y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro o sea el amor era compatible ¿no? Y lo que significa que había un acercamiento especial de Jesús con esta familia, habían cultivado lazos muy cercanos, independientemente de la obra maravillosa y única de la resurrección de Lázaro, ellas habían aprendido muchísimo de todo esto. Pero de, de diferente forma, de diferente manera que hoy quisiera compartir con ustedes. El propósito de este mensaje es que cada mujer aquí presente, sea madre, soltera, adolescente o joven, madura o mujer grande o mujer divorciada, se identifique con estas dos personalidades que son realmente una enseñanza para todos, también para los varones. Y son a veces algunos casos polémicos y controversiales que vamos a encontrar aquí y que ustedes descubran con cuál se van a identificar realmente ¿no? vamos a leer Lucas por favor si me hacen el favor de ir al Evangelio de Lucas si alguien quiere mostrarles por ahí la, su Biblia aquí a los tíos se los voy a agradecer bueno, como ustedes lo vean el Evangelio de Lucas en el capítulo 10 10 del versículo 38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 María, la última María, no le será quitada. Vamos a orar por este tema que vamos a ver. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a entenderte en tu bendita palabra y a saber, Señor, qué es lo que dices tú aquí en este texto que acabamos de leer. Pongo en tus manos todo lo que diga, pongo en tus manos todos los pensamientos de esta congregación que quiere obedecerte en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con Marta. No va a ser, este, al estudiar esta mujer, miren, no va a ser este, en orden, pero sí vamos a ver algunos aspectos salteados, etcétera, etcétera. Al estudiar esta mujer, vamos a, vemos que Marta aparece por todos lados, como una mujer servidora y anfitriona, ¿no? De esas mujeres que están en todo, ¿no? pero no, no, no me refiero hablando, me refiero sirviendo, eso es mucho, muy importante. Pero vemos que la aldea donde vivían es Betania, unos cuatro kilómetros al este del Templo de Jerusalén, cuatro kilómetros al este del Templo de Jerusalén, en la, cua, en la, en la cuesta oriental del Monte de los Olivos, Ahí era el hogar de estos tres hermanos, son tres hermanos, lo dice en Juan 11.1. Si notas en el contexto, vamos a ver una de las primeras características de Marta y una de ellas es que Marta era una persona hospitalaria. Ese es el primer inciso que te voy a marcar. Noten aquí que dice, Marta le recibió en su casa, al final del versículo 38. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Esta es una cualidad importantísima, claro que sí, no cualquiera puede ser hospitalario, esa es la verdad, de hecho los tres hermanos lo eran, parece ser que Betania era un lugar donde muchos viajeros ahí descansaban y esta familia lo recibía, pero al parecer Marta era la mujer que tenía la virtud de ser hospitalaria, servidoria, servidora innata. ¿No? y como decía, en aquel tiempo y actualmente no hay muchas mujeres hospedadoras, de hecho yo conocí mujeres y familias que no les agrada la que los vayan a visitar, ¿eh? yo conocí gente así, sea cual sea la razón de que pudiera dar, la Biblia nos dice que los creyentes debemos ser hospitalarios, ¿no es cierto? Hospedadores, como le quieran llamar. Debemos tener nuestra casa abierta para quien desee visitarnos. Y no solo eso, tener un lugar para los hermanos. No perder la bendición de tener ese privilegio. Y si me permiten, vayan por favor conmigo a Primera de Pedro, Vayan a primera de Pedro al capítulo 4. Está para atrás, para atrás. Hasta el último casi. Ahí en el capítulo 4, versículo 9. Oh, perdón, adelante. <ríe> Ayúdales. Bueno, 4, 9. Dice aquí, hospedados los unos a los otros. ¿Cómo? Otra vez, ¿sin qué? Murmuraciones. Ah, qué, inter qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bueno, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cuando vemos este pasaje, pensamos que está dirigido a aquellos cristianos que conocemos o a quienes tenemos de la confianza en que se queden en nuestro hogar. No podríamos pensar en alguien desconocido. No le daríamos hospedaje a alguien desconocido, a cualquier persona. Sin embargo, la, la construcción, escuchen esto, la construcción de esta frase dice hospedaos los unos a los otros significa amor a los extraños. El amor es la palabra fileos en el griego que aquí se encuentra y es algo muy práctico y no solo emocional, sino más bien práctico, obviamente en el tiempo de, de, de Pedro acá como lo vimos aquí este, el amor incluía abrir las puertas de su casa y cuidar de los cristianos necesitados el pastor MacArthur dice que esto se ofrecía también a los predicadores itinerantes, es decir en, a los evangelistas que iban de paso Personas que están predicando el evangelio Y que de repente pues saben que vives por ahí Te caen y, y tocan y caen Pues este, yo vengo a ver si me si me da posada Así llegué un día con mi tío eh, Recién llegado de Guadalajara Ahí llegué con él, nomás que obviamente no se acuerda Y llegué, llegué con él y no más que yo no era no era nada no Digo no soy nada, pero peor entonces esa es la idea, como lo hacía Gallo por ejemplo Ustedes han de recordar en la tercera epístola de Juan, si van por allá por favor Tercera epístola de Juan, Gallo practicó la hospitalidad de una manera impresionante Esa era la manera de servir a Cristo, sirviendo a los hombres de Dios que predicaban el Evangelio Vean en la tercera de Juan en el versículo 5 y 6 Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a quienes, a los desconocidos. Parece un riesgosa la cosa, ¿no? Pero mira lo que dice aquí, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. No era llegar y quedarse, ¿eh? para que continúen su viaje. Entonces, la hospitalidad de Gallo aquí se distinguía en ser hospedador no solo a los que conocía, sino a los que no conocía. Ellos dieron testimonio de Gallo de su hospitalidad y bondad, pues de la misma manera esta familia... Volviendo, pensando otra vez en Marta y María y Lázaro En este caso con Marta al frente de ese don De hecho cuando dice el versículo, aquí en el versículo 6 Cuando dice como es digno de su servicio a Dios ¿Lo estás viendo? En el, aquí mismo en la tercera de Juan, en el versículo 6 Como es digno de su servicio a Dios tiene la idea de tratar a personas como Dios los trataría y además como quisiera que Dios te tratara a ti. Como dice en Mateo 25, 40, no lo busquen, dice de cierto, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, que a mí me lo hiciste, ¿se acuerdan no? Okay, y así lo hacía esta familia con Marta como anfitriona, principal, ella era la principal de, de entre ellos. ¿no? Y a propósito quiero mencionar un detalle al respecto. Parece ser que siempre aparece Marta en primer lugar como una mujer muy meticulosa y al parecer ellos eran solteros, los tres, además de llegar a la conclusión de que Marta fuera la mayor de ellos, de los hermanos, cuando se trataba de mencionar la casa de ellos, Marta era como la dueña y representante de la casa. Cuando nuestro texto dice la recibió en su casa, si volvemos a Lucas, ve, ¿Ve lo que dice, al final del versículo 38 dice Marta la, le recibió en su casa. ¿Lo estás viendo? Es como referirse a la casa de Marta. ¿Me están entendiendo? Pensando en esto, ella podía haber sido viuda, tal vez y tener o por o contar con una propiedad así, ¿no? Pudiera ser. Ahora, Obviamente estamos viendo un texto y no es que estemos adivinando lo que es, pero eso es lo que el contexto nos explica y nos da a entender. En segundo lugar, vamos a ver a Marta otra característica. Marta era una persona servidora. Después de la muerte y resurrección de su hermano Lázaro, imagínate, no podemos dejar de ver una persona servidora en Marta. Vayan por favor conmigo a Juan, al Evangelio de Juan, ahora vayan hasta allá y vayan al capítulo 12 en el versículo 2 Juan 12, 2 y dice ahí y le hicieron allí una cena Marta que servía, ahí está y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él como puedes darte cuenta Marta no dejaba de estar en el servicio por una o por otra razón, pero ahí estaba, ¿no? Siempre contabas con una persona así. Y esa es la forma que se identifica una persona servidora. Desde luego que su hermano acababa de ser levantado de los muertos, imagínate nada más. Y cuando cuanto más, cuanto más si Jesús, perdón, este estaba de visita ahí, ¿Cuántos de nosotros estaríamos pues, sorprendidos dándolo todo, sirviendo todo, todo lo que se pudiera ofrecer? ¿No es cierto? Si tuviéramos una visita como eh, la que ella tuvo. Tenemos muchos ejemplos de servicio en la Biblia. Por ejemplo, Ana, si tú te acuerdas, Ana, no, no mi mamá, eh, Ana, que esperaba como Simeón ahí en el templo, era una mujer ellos estaban esperando la salvación de Israel, así, así como lo oyes. Dice que era una viuda de hacía 84 años, viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lo pueden ver en Lucas 2:37 para que luego lo apuntes y lo cheques. Ellos dos, Ana y y por supuesto Simeón es evidente que Ana vivía cerca del templo y esperaba el momento de saber o conocer del Redentor por supuesto ¿no? y su servicio era uno de los más productivos estoy hablando de Ana los ayunos y oraciones privadas son algo maravilloso en la cual puedes estar sirviendo son las que la iglesia necesita, me explico es un servicio efectivo, discreto, no hay, no hay alarde de ninguna naturaleza. Hay ancianas que pueden ser, ya no, que, que piensan más bien que ya no pueden servir en nada, ya estoy grande, ya estoy viejita, ya estoy esto, lo otro, lo que tú quieras. Bueno, pues de todas maneras este servicio no necesita ser visto ni alardeado demasiado por lo que hace, ayunos y oraciones. Ayunos y oraciones, ¿te das cuenta? También encontramos un servicio extraordinario de la suegra de Pedro, si te has de acordar, dice ahí en Mateo 8, 14 y 15, Jesús vino a casa de Pedro y vio a, a la suegra de este postrada en la cama y mira, con fiebre, tenía fiebre, estaba enferma, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó. ¿Y qué hacía? Les estaba sirviendo. Recién sanadita ya estaba dándole, ¿no? Mira nada más qué, qué bendición. En el ministerio de Jesús la gente que era sanada se levantaba para servir. Eso es un, un, un asunto muy importante. La suegra de Pedro debe haber sido una persona mayor, como Ana y su anhelo deseo y característica era el servicio. Hace poco di un devocional de Josué 24:15 cuando dice, "Pero yo y mi casa serviremos a Jehová", ¿se acuerdan? Espero que lo hayan visto o el Salmo 100, versículo 2. Dice, servir a Jehová con alegría, venida ante su presencia, con regocijo. Pues de la misma manera el servicio de Marta no era para menos. Maravilloso, era realmente un ejemplo de servicio. Sin embargo, hubo algo en la vida de Marta que parece, parece no estar eh, muy de acuerdo al sentido de devoción verdadera. A veces se presentan actitudes demasiado contrastantes. A veces el servicio puede ser un maravilloso ejemplo de fidelidad, pero de repente suceden cambios. Y así es la vida, ¿no? De ver un ejemplo de virtud, vemos cambios drásticos, vemos el reverso de la medalla. Vamos a ver por qué digo esto. El tercer punto que tengo para Marta es que Marta era una persona inmadura. Y les voy a decir por qué. Como vemos en nuestro texto, si regresamos a Lucas, Jesús estaba allí por invitación y Marta y la situación era apremiante. En otras palabras, ella deseaba lo mejor para su invitado, ¿no? ¿Quién no va a querer lo mejor para para Jesucristo, ¿no? deseaba que todo estuviera perfecto, de esas señoras meticulosas, yo creo que hay aquí algunas, ¿no? Segurísimo. Meticulosas así hasta exageradas, diría yo. Entonces, deseaba que todo fuera perfecto para amar, para, para Jesucristo. Estaba por sonar demasiado inmadura e inapropiada. ¿Por qué? Porque si te fijas, la queja de Marta, la queja de Marta estaba realmente sonando algo inmadura, estaba por sonar así y Jesús había llegado y sin duda disfrutaba ahí de la compañía de esta familia y Jesús comenzó a enseñar la palabra de Dios para deleite ahí de los oyentes. Imagínate la escena… Así que María ni tarda ni perezosa se sentó a los pies de Jesús, María, María, se sentó a los pies de Jesús para escuchar atentamente lo que decía. Imagínate nada más, mientras tanto el excesivo afán de Marta por los detalles prácticos de la hospitalidad lo, la congojaron de tal manera que se quejó con Jesús. Te traigo esta queja Jesús. Por la negligencia de su hermana. Señor, no te das, no te da cuidado, dice aquí lo que estamos leyendo aquí en nuestra, en el versículo 40, si te fijas. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Se, se metió en el sermón, ¿eh? Imagínate estar predicando a Jesucristo y se metió en el sermón. Así a veces quieren meterse en, en el sermón, a alguien. Quieren, quieren añadirle algo no pues se metió en otras palabras cómo puedes estar ahí sentada perdiendo el tiempo no según el pensamiento de Marta en lugar de ponerte a servir pero para darnos aquí una mejor idea lo que aquí vemos es que desde el principio en el versículo 40 estamos viendo que dice Marta se preocupaba por muchos quehaceres ¿ estás viendo? Marta se preocupaba por muchos quehaceres Y vemos que la palabra se preocupaba Es un verbo compuesto en el griego Que es la palabra peristao Que tiene un sentido metafórico Se puede decir que ella estaba distraída A causa del servicio A los muchos quehaceres En la Biblia de las Américas Dice en preparativos en lugar de quehaceres es importante leer las otras versiones. ¿no? Y, y bueno, es la palabra diaconein. Aquí lo que estoy hablando es de que me deje servir sola, es la palabra diaconein. Y se usa para expresar un resultado real. En realidad se traduce, mi hermana me deja, mi hermana me dejó que sirviera. O sea, pero con queja, ¿no? Se está quejando. Así que Marta, después de estar gozosa en el servicio, tratando de dar lo mejor, esperaba que su hermana también le echara una manita. Digo, échate una manita, ¿no? A veces es molesto, ¿no? Que no te ayude nadie, ¿no? Tú estás por acá dándole, ¿no? Y, y, y de momento esto parece estar en un nivel de irresponsabilidad, pudiera ser. Tú acá… Y, dándole y la otra absorta y poniendo atención al señor, ¿no? Como decir, oye, pues ya párate, ya salgo, ¿no? Claro que si te fijas, Marta no pensó en el efecto que pudieran llevar sus palabras que delante del señor Jesucristo, porque él ya de todas maneras conocía su corazón y también delante de los demás invitados. Así que la conducta de Marta nos muestra cómo la inmadurez, el orgullo humano, sutil, lleno de pecado puede corromper aún la mejor de las mejores acciones. Claro que Marta no estaba haciendo nada malo en servir, de hecho lo vimos, esa era una de las principales enseñanzas de Jesús que sin duda Marta lo captó, pero se equivocó en juzgar a María… Al pensar o insinuar que era una floja. Si vas conmigo a Romanos, ve por favor conmigo un poquito para allá adelante. Vamos a Romanos capítulo 14. Mira lo que dice el versículo 4. Tú que juzgas, tú quién, perdón, ¿tú quién eres que juzgas, juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme por, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Lo que importa de verdad es cómo, eva, cómo evalúa Cristo a cada creyente, es lo que realmente importa. Y su juicio no tiene en cuenta la tradición religiosa que tenga, ni su preferencia personal. Marta dejó de poner atención a Jesús Jesús. Y, y bueno, y comenzó a ver a su hermana con ojos críticos ¿no? Y claro, esto comenzó a echar a perder el momento Si Marta hubiera verdaderamente comprendido Lo que María, su hermana, estaba haciendo Escuchando a Jesús Pudiera haber aprendido mucho De la preferencia de la palabra por encima de todo Es la verdad A veces nos involucramos en tantos quehaceres sean los que sean, también hablando con los hombres, que descuidamos las cosas más importantes. Y como respuesta aquí vemos que Jesús trató de que Marta comprendiera que el valor de su palabra sobrepasa las preocupaciones. ¿Me están entendiendo? Esto es mucho mejor que poner la mesa, caray, que sacar los cubiertos de plata, O que hacer la comida de lo contrario. Jesús no le hubiera dicho Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. En la versión de la Biblia de las Américas dice, preocupada y molesta. Fíjate nada más lo que dice. Estás preocupada y molesta. La expresión Marta, Marta, esa, esa, esa, esa doble expresión de su nombre Revela una señalada desaprobación, es como cuando dices, Enrique, Enrique, por favor, me, me, me pongo yo mi nombre, si no pongo a otro, pues no Pero también un, un tierno afecto y grave preocupación, ¿por qué? Porque cuando el, el que escudriña los corazones es Jesús y Él lo sabe todo Marta estaba preocupada interiormente y enfadada exteriormente. Esto era muy claro por la manera en la que se veía, hablaba y actuaba con muchas cosas, dice aquí en nuestro texto. Y es como si Jesús dijera, hay cosas que en, en excelencia e importancia sobrepasan al, al, al, temor de, al, al tema de comer, o sea, es más... Importante este momento, ¿no? Estar escuchando la palabra de Dios. Que pues a lo mejor ya tienes mucha hambre ahorita, ¿no? Y seguramente ya muchos, este, ya hasta están rugiéndoles ahí el, la pancita. Espérese a que termine el mensaje, señora, señor joven. Aguántese. Por eso lo traen sus pastillitas, ¿no? Para, para marear un poquito ahí el hambre, ¿no? Hermanas, recordemos que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de, de la boca de Dios, Mateo 4:4, 4. ¿no es cierto? Ahí está. Y cuando Jesús dice, solo una cosa es necesaria, algunos han interpretado mal esa frase, aquí, lo que estamos viendo. Han interpretado mal esa frase diciendo que significa con un solo plato hubiera bastado, eso dicen algunos. En otras palabras, esto es lo más necesario. Tenemos que entender que esto es lo más importante para la vida espiritual, ese es el verdadero pan del cielo, este es como si dijera, la única persona necesaria es la porción que María ha escogido, es decir, oír las palabras de Jesús. En realidad, pudo haber algo, ¿puede haber algo mayor que, que una devoción de todo corazón y, al, y la adoración al, al Señor Jesucristo y la revelación del Todopoderoso? ¿Puede haber algo mayor que eso? De ninguna manera. Esa es la porción que nunca será quitada a María, se lo dice aquí. Ni nadie que siga su ejemplo. Jesús había dicho las palabras que yo se ha hablado, ¿te acuerdas? Son espíritu y son ¿qué? En Juan 6, 63. A veces nos inclinamos a estar de parte de Marta, ¿no? Después de todo se consideraría descortés dejar a Ma Marta hacer todo el trabajo así difícil de la cocina, mientras que te sientes, te sientas con tus invitados a platicar y estar ahí. ¿no? Pero por otro lado, aún para la gente que ama a Jesús y estés tan involucrada haciendo cosas, para él es como si fuera un activismo. Puede que comiences a descuidar el oído que te edifica, que te nutre realmente, que te fortalece, que te anima, te consuela, te transforma. ¿No es verdad? Puede que lo, puede, puede que lo, lo descuides. Nunca debemos permitir que las actividades ahoguen la enseñanza bíblica. Tampoco estoy diciendo que dejes la, la, la cocina tirada, ¿no?, y te pongas a, a leer la Biblia y que no le des de, de comer a nadie y ahí se quede, ¿no? No estoy diciendo eso, pero hay prioridades. Y las prioridades espirituales son muy importantes para cada uno de nosotros como cristianos. Y no es que Marta fuera desconsiderada, o sea, con, perdón, considerada demasiado farisaica. Ella también amaba al Señor, su fe era real, pero descuidó las cosas espirituales y atendió más las cosas materiales. Es lo que estoy tratando de decir. Eso te puede hacer caer. Marta aprendió la lección, sabía que las palabras de reprensión de Jesús se habían dicho con amor, porque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, a los tres, por igual. pero María había escogido la mejor parte. De tal manera que dos de las más maravillosas profesiones de fe encontradas en la Escritura, iban a salir del corazón y los labios de Marta. Señor, ¿te acuerdas en Juan 11, 21? No lo, no lo busquen. Si hubieses estado aquí, estamos hablando de lo que dijo Marta, mi hermano no habría muerto más también ahora que todo lo que pidas, ahora más también sé ahora, perdón, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará en Juan 11, 21 y 22. Y la otra, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que viene al mundo en Juan 11, 27. Entonces, Marta realmente tenía fe. Lo único que pasa es de que descuidó en ese momento y en este tiempo una parte muy importante que le salió, se puede decir que algo caro, ¿no? sobre todo por lo que le dijo el Señor. Imagínate cómo se le quedó en su mente, afanada y turbada estás. Tremendo, ¿no? La historia, por lo tanto, tiene un glorioso final. Dios fue glorificado y esto siempre va a hacer lo que más nos importe. hermanos. Ahora, después de analizar un poco a Marta, vamos a analizar a María. Esta María no es la madre de Jesús, ¿eh? quiero aclararlo, aunque no hay mucha referencia de ella en nuestro texto, tomaremos algunos otros pasajes de referencia. En primer lugar, vemos que María era una persona adoradora, ella era la que unge los pies de Jesús, mencionado en, en Mateo y en Marcos y también, vayan a Juan, por favor, ahí sí quiero que vayan otra vez. Juan, pero en el capítulo 12, 12, versículo 1 al 3, Juan 12, 1 al 3, dice, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, ahí está, ¿no? Pero pues taza, ¿no? <risa> y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, no puede ser otra más que esta, ¿eh? tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Imagínate nada más, este es un acto similar al que diera lugar en los, comienzos, en los comienzos de Jesús, cuando comenzaba en el Evangelio. Vayan otra vez a Lucas, otra vez, pero vayan al capítulo 7, cuando comenzaba Jesús a predicar, en el versículo 36...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 que era pecadora. Bueno, antes de conocer a Cristo, quienes no somos pecadores, ¿no? Y aún como, como, como cristianos también pecamos, ¿no? Pero encontramos aquí en este pasaje, en el pasaje de Juan 12, un, del 1 al 3, que María lo ungió con perfume al Señor Jesucristo. Marta como siempre era la trabajadora en la que llevaba a cabo las labores de las tareas de la casa, pero María parecía más devota, más motivada al deseo de adorar a Jesús y estar con Él. María conocía el incidente anterior, lo que había hecho, lo que acabamos de leer y sin duda quiso repetirlo, ¿se dan cuenta? Y sabiendo lo que esto significaba delante de Jesús, pues lo volvió a hacer y la bendición fue mucho mayor para ella. Y cuando vemos otra vez en Juan 12, del 1 al 3, que al comenzar la cena, cuando estaban ahí por comenzar, en Juan 12, estoy hablando de Juan 12, déjenme ir allá porque luego, como que luego no sé dónde ando. Al comenzar la cena aquí, Ustedes se dan cuenta, cuando están por empezar a disfrutar la fiesta con el maestro de maestros, María se acerca con un perfume que durante años había guardado ahí. Juan menciona, menciona una libra de nardo puro. ¿Sabes lo que es eso? Wow, a diferencia de la pecadora de Lucas 7.36, que era de alabastro. Bueno. Ahí dice la pecadora, pero se trata de la misma persona. ¿eh? Pero en el caso de María, hermana de Marta, el nardo que trajo era una planta originaria de la India, eso es el nardo, cuyo aceite se usaba como perfume o ungüento. Una libra era aproximada. fíjate nada más lo que, lo que era, ¿eh? una libra aproximadamente era como medio litro, medio litro. Una cantidad enorme que hubiera servido para muchos años, ya que el nardo puro era altamente concentrado. Perfume, a veces tienes perfume de hace como 15 años, ¿no? A lo mejor por ahí guardados, ¿no? O, o más, dice mi mujer. Bueno, y María lo arrojaba a los pies del maestro. ¡Qué maravilla! Rompe este frasco de perfume y derrama el nardo ahí puro, de mucho precio sobre los pies de Jesús. Los unge y luego los enjuga con sus cabellos. Si bien por un lado la cantidad de perfume casi fue, fue realmente extravagante, por otro lado el hecho de, de desatar su cabello y secar los pies de un hombre, que era algo totalmente, es, eso era algo totalmente fuera de lo común. Y quizá por eso doblemente digno de ser recordado. María no consideró las posibles reacciones de los demás, no le importó pues. ¿Por qué? Porque su devoción por el Señor era total, absoluto e hizo que diera plena demostración de su amor por el Maestro. Cuando hay amor a Jesús en el corazón estamos dispuestos a... ¿A qué hacer? ¿Qué hacemos? Estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de agradarle, ¿sí o no? Hoy escuché como tres, tres amenes, pero dije yo, bueno, estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de agradarle, ¿amén? Amén. Ya es diferente, ¿no? Digo, dices tú parece que estoy diciendo cualquier otra cosa. Muchos podrían hablar de extremismo esto, de lo del, perfu de la, de, de, del perfume de Nardo de, de María, pero sabemos que solo es el resultado de un corazón ardiente por amor a Jesús. El amor es lo que más nos mueve para hacer lo que el mundo denomina locuras, pero que para Dios... Son hermosuras. Noten que María no ungió la, la cabeza del Señor, sino sus pies. Ella tuvo que haber estado prácticamente postrada hacia hasta abajo, sobre su rostro para sacarle, para secarle, perdón, los pies con su cabello. Su actitud demostró profunda adoración, profunda humillación y a la vez un corazón consagrado, hermano. Tomó el lugar más humilde llevando a cabo algo reservado para los siervos. En el pasaje paralelo Jesucristo exclama que María se estaba adelantando a ungirlo para su sepultura. Alguien menciona eso en Mateo 26, 12. Y Juan dice que la casa se llenó de ese olor, imagínate medio litro ahí, ¿Cómo, ¿Cómo percibirías el olor tan tremendo? ¿no? La casa dice se llenó del olor del perfume La Biblia dice que para, que, para Dios somos como perfume también En segunda de Corintios 2 Corintios 2.15 Valioso y rico aroma El perfume que Dios busca es el de una vida quebrantada Una vida que ya no vives para ti Que ya no vivo para mí Egoístamente sin... De, sino derramado nuestro amor y nuestro corazón a nuestro Salvador o, no es, o, o, o ¿qué, ¿qué otra cosa hay más que valga? El, el perfume agradable es precisamente eso, una consagración absoluta y total, como el canto que cantamos. Esto me recuerda a las palabras de Pablo en Filipenses 2.17, cuando dice, aunque sea derramado el libación sobre el sacrificio de vuestra fe, me gozo, dice, y me regocijo con todos vosotros. Es como si dijera que una actitud mutua debería acompañar a cualquier servicio de sacrificio entre los cristianos. ¿Se dan cuenta? Y si esto es así con los creyentes, ¿cuánto más para Cristo? Así que Jesucristo se deleita en una extravagancia como este perfume. Por claro, por, por caro que sea, como alguna vez lo pensó Judas, ¿no? Mejor deberíamos de vender ese perfume, si no le sacamos más lana, ¿no? A ese perfume. No, eso no fue motivo de adoración para, para María. Ella lo dio como venía, por decir así, sin pensarlo, sino más bien buscar adorar al Señor a través de ese perfume en sus pies. Son expresiones maravillosas de adoración que nos dejan también a nosotros una gran enseñanza. ¿Cómo está nuestra adoración con el Señor? ¿Qué le entregamos a Él? Y no estoy hablando de dinero, ¿eh? no me malinterpreten. ¿Cómo está realmente nuestra adoración? ¿Cómo dejamos las cosas a un lado realmente para venir a adorar al Señor? Por ejemplo, vamos a tener aquí, posteriormente ya pronto, vamos a tener reuniones de oración aquí, presenciales. Yo espero que todos los que estén aquí estén en esos grupos de oración. Esperemos en Dios que así sea. Ahora, no quiere decir que porque vengas dejas de ser verdadera adoradora. No, no estoy diciendo eso tampoco pero son expresiones y son aspectos que demuestran tu adoración y cómo está realmente tu corazón para venir a Cristo y darlo todo por Él o para Él. Ahora vean, ya voy a, ya voy a terminar, nada más veo el versículo 39 que María era una persona atenta a la palabra de Dios. Versículo 39, mira lo que dice hasta abajo del versículo 39 sentándose a los pies de Jesús oía su palabra en otras palabras decidió prefirió enseñar, escuchar la enseñanza de Jesús ahora escuchen cuando una mujer está a los pies de un rabino judío para aprender déjame decirte algo en aquel entonces era algo fuera de lo común eh de hecho cuando una mujer está a los pies de un rabino judío es un cuadro que ni en el más atrevido revolucionario celote, los celotes, ¿se acuerdan ustedes de ellos?, lo habría aceptado. ¿Por qué? Porque les estaba prohibido a las mujeres recibir instrucción directa junto con los varones. De hecho, no había en Palestina un solo rabino que aceptara mujeres en su escuela. Así que la atrevida actitud de María, olvidando los roles ahí y el quehacer que estaba haciendo ahí su hermanita, mira, yo me, aquí me quedo. Debió haber ofendido probablemente a muchos o a los mismos discípulos. Es posible. No se precisa cuál era el contenido de la enseñanza de Jesús en el versículo 39, aquí, pero es probable que comentara de su viaje a Jerusalén, del ministerio en Galilea y además del último incidente con el maestro de la ley que provocara, pro, provocara la parábola del seminario del, perdón, del, del samaritano, ¿te acuerdas? Misericordioso, el buen samaritano, Juan menciona que eran Amigos de Jesús, lo cual indica que el diálogo además debió haber sido muy cálido, relajante, fraterno, amoroso El tema trascendente en el mensaje de Jesús era el amor Lo puedes comparar con los versículos 27 y 28 de este mismo pasaje Del mismo Lucas este, 10, 27, 28 hasta el 37, ¿no? Y es posible que Jesús estaba haciendo aplicaciones personales para los discípulos y amigos. El amor a Dios es el que es, lo, es el que revela el verdadero sentido de la vida. Si Dios no nos amara, imagínense, ¿qué haríamos nosotros? Estábamos, estaríamos perdidos, sin esperanza y sin salvador pero la actitud de María planteó un conflicto serio que ya sabemos contra su hermana Marta y es necesario volverlo a plantear, ya que el hecho de que María haya escogido la buena parte indica la única cosa necesaria que fue ejemplificada por ella y tiene que ver con una actitud de búsqueda de la meditación de la palabra de Dios. En lugar de, de hacer la comida que ya va a llegar, el, bueno, claro, va a llegar el esposo y pues lo tienes que hacer, ¿no? pero tienes que buscar la manera de tener un tiempo de calidad, de adoración al Padre Celestial. Un tiempo verdadero de, de, de, de lectura, de edificación con la palabra de Dios y de, de, de adoración también. Ahora tú dices, ¿cuál es la adoración? No crean que nada más es estar cantando himnos aquí. ¿eh? La adoración es simple y sencillamente te alabo, te bendigo, te glorifico Señor, Dios de los cielos, de la tierra, bendito Salvador que estás en el cielo. Y así adorarlo y alabarlo. Y de ahí tus peticiones de oraciones, et, etcétera. Ella escogió la buena parte, escuchar la palabra de Dios. Y esa buena parte no le sería quitada, dice aquí, nadie podría quitarle el derecho de escuchar la palabra, pero si lo cambias por haceres puede que no te vaya tan bien, ¿no? no escojas la mejor parte, puedes perderte de lo esencial para el corazón, para el alma, desvalida en la situación en la que estés pasando, para alentar el espíritu y a veces parece... Parece quebrantado Nada puede sustituir a la palabra de Dios Ni aún el servicio rendido a Cristo Es más importante que escucharle y honrarle con nuestros corazones La frase no le será quitada Me dice mucho de la permanencia de la palabra de Dios Mucho, es una seguridad manifiesta en las benditas palabras Mira lo que dice, si quieres no lo busques en, en Juan 8, 31, aquí, dice aquí nada más Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciese permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad Y la verdad os hará que La perseverancia en la obediencia a la escritura Es la evidencia, la evidencia de una fe verdadera Tú no puedes decir que tienes una fe si no te la ha dado el Señor. Ese es número uno. No, no, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y número dos, tú no puedes decir que tienes una fe verdadera si solamente vienes los domingos aquí y no tienes un tiempo específico en tu casa. No estoy diciendo que vengas diario porque está cerrada la puerta, pero estoy hablando… De tu adoración personal, hermana, hermano, tu tiempo personal es el más valioso de todos, de todo lo que hagas. Hay que permanecer en la palabra de Dios como dice aquí y persistir continuamente. Actualmente hay muchos obstáculos. Para escuchar, entender y aplicar la palabra de Dios. Y uno de ellos, ¿sabes qué es? Estar metido en el internet y ver toda clase de mensajes, toda clase de basura que hay ahí. Y ya ves a un predicador por acá, ya ves a otro. Y, y, y las doctrinas empiezan a, a variar y ya, ya, ya tienes una mezcolancia ahí tremenda de muchos predicadores de todo tipo. Hay muchos muy buenos, yo no digo que no. Pero hay otros y la mayoría muy malos. Entonces, tú concéntrate en dónde, en dónde. Nada más aquí. Escoge un buen libro, un buen diccionario, una buena concordancia. El pastor MacArthur menciona esto, nunca debemos permitir que nuestro servicio sobrepase nuestra adoración a Él. En el momento que muestras nuestras obras llegan a ser más importantes que nuestra adoración significa que hemos cambiado nuestras prioridades hacer buenas obras por las obras tiende a exaltar el ego y a rebajar la obra de Dios fin de la cita las actividades de Marta no eran malas pero estaban desequilibradas las obras de justicia fluyen de una fe verdadera, fluyen de una vida espiritual bien equilibrada, donde no se ve eclipsada ni las buenas obras ni la palabra de Dios. Esto no significa que descuides las obras o el fruto del Espíritu, que es acciones para Cristo, acciones para Dios. Pero si ahora te preocupa más hacer las obras que estar escuchando la palabra de Dios o estar estudiando la palabra de Dios, tu alimento espiritual, es mediocre. Ni siquiera llega a edificarte como debe de ser. Lo que Dios quiere de ti, posiblemente no lo descubras nunca. ¿Por qué? Porque estás muy afanada en tus quehaceres. Quizá les un poquito aquí por allá, tienes tu devocional. Te, ahí les lo que te dice ahí, un, una forma de oración, perdón, de lectura y hasta ahí. Y lo que más pedimos a veces es que verdaderamente escudriñes. Ojalá puedas tener un diccionario, un diccionario bíblico, si quieres una concordancia y un comentario digno. empieza a escudriñar la palabra, profundízate en ella, organízate de tal manera que no, este, que no permitas que tus quehaceres te dominen y termines tú más haciendo cosas que lo que deberías de hacer. Y lo digo también por mí y por todos los demás hermanos que están aquí presentes. Adora al Señor con todo tu corazón, búscale, escudriña la palabra, llénate de ella por favor, busca la manera. No dejes que los quehaceres ahoguen tu prioridad espiritual. Vamos a orar. Eterno Dios Te alabamos y te bendecimos Mira Señor gracias por este tiempo Que nos has dado para escudriñar un poco tu palabra Te pido Santo Dios que bendigas La vida de todas las personas que han venido el día de hoy También te pido por las que son mamás en particular, puesto que también eh, de alguna manera les van a festejar en su, su casa, te pido, santo Dios, que ellas ahí en medio de alguna reunión, ellas ahí en medio de alguna reunión que les festejen, se levanten, abran su Biblia, y ministren a los que están presentes, no importa si hay hombres, no van a enseñar en particular, simplemente van a leer la Biblia, Señor. Que los demás oigan, si vienen personas que no conocen a Cristo, Señor bendito, ayúdales a pararse en medio de su reunión, la reunión que les hagan y que habla, abren, abran la Biblia y les lean una porción de tu bendita palabra para que sean persuadidos y un día se entreguen a ti Señor esa es la manera más provechosa de hacer un festejo porque festejar por festejar no tiene razón de ser no, no tiene un significado real bendito seas para siempre Señor pongo en tus manos sus vidas las vidas de cada uno de los que están aquí presentes también. Llévanos con bien a nuestro hogar, bendíceles a todos. Y Señor bendito, ponemos todo en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, salúdense unos con otros, felicítense, necesito ahí algunas hermanas que... Estoy citando en mi oficina, que ya mencioné, va a estar Nati, va a estar Andrea, va a estar Socorro, les pido que vayan a mi oficina, no crean que las voy a regañar, no, no las voy a podrías, no, no es cierto, tal vez, no, no es verdad, realmente vamos a organizarnos bien para la Escuela Dominical en vivo. En otras palabras, presencial. Así que también...